Hola, en esta etapa del curso nos ocupamos del reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez y por lo tanto conversamos eh, y presentamos las temáticas que se relacionan con este proceso que vamos a vivir que ya estamos viviendo, de hecho, en buena parte, relativo a los contenidos de una probable nueva constitución, si así lo resuelve eh, la votación del 25 de octubre. Desde luego, en el enfoque que hemos ido avanzando en este curso, el enfoque de derechos es una, es una pauta, es un marco fundamental sobre el que queremos profundizar para llegar ...a estas definiciones constitucionales con herramientas, tanto teóricas como prácticas... ...que permitan incidir sobre esos contenidos. Y entonces tenemos dos distinguidos invitados. Saludo en primer lugar a María Pía Martín... ...directora del Magíster en Gestión y Políticas Públicas... ...y editora de la revista Estudios de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Un agrado, María Pía, tenerte con nosotros y te doy la bienvenida en nombre de la uh, Universidad Abierta de Recoleta. Hola, buenas tardes, muy buenas buenas, bienvenidas a todos y todas a quienes nos están escuchando y por supuesto agradecer también la invitación de esta iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias a ti. Y saludamos también muy afectuosamente a Domingo Loguera, coeditor de la revista Derecho y Crítica Social, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, eh, doctorado por la Osgood Law School, Master of Laws por la, Columbia, por la Universidad de Columbia, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales y. Se ha destacado en sus líneas de investigación, en los ámbitos temáticos de la libertad de expresión, la protesta social, los derechos de niños, niñas y adolescentes y derechos sociales. También, Domingo, te agradezco tu tiempo y te doy la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Un gusto estar también con, con María Pía acá y, y feliz de poder colaborar en estas instancias. Bien, muchas gracias a ti, Domingo, y partamos de inmediato con la primera temática que nos interesa abordar para esta etapa del curso. ¿Por qué es importante? ¿Por qué podemos argumentar la relevancia de que una nueva constitución, que esperamos que fluya de este proceso, eh, cuente con la participación o incluya la participación de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto incorporar el enfoque de derechos de la niñez? ¿Cómo podemos explicarle a nuestros participantes la relevancia de que esta constitución no deje de lado estas temáticas? Bueno, súper interesante. Yo, yo quisiera partir eh, más bien reconociendo un hecho, y es que si uno observa la realidad política chilena, eh, debiese no concluir otra cosa... Um, que han sido principalmente niños, niñas y adolescentes quienes han instalado los temas eh, que más nos han ocupado políticamente en el último tiempo. En el último tiempo, los últimos 15 años, o sea, estudiantes secundarios del 2006 eh, que nos han tenido a, a lo largo ya de, a estas alturas, 15 años discutiendo sobre la cuestión educacional. Seguimos sin cerrar ese, ese, ese episodio, ¿no? esa discusión. Um, y que a su turno yo diría que también provocó en parte importante el, el momento que estamos hoy día viviendo, ni hablar ¿no? de la activa movilización también estudiantil hace un año atrás, a propósito justamente del, del alza en el pasaje del metro. Ahora, fuera de las consideraciones de la política contingente, yo creo que hay un par de razones que quiero colocar compartir con ustedes para uh -huh. eh, justificar esa inclusión. La primera tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de cerca de una cuarta parte de nuestra población. Hoy día niños, niñas y adolescentes representan algo así como el 24% de la población. Entonces, si lo que estamos haciendo es definir eh, las bases de esta eh, convivencia política, que es lo que hace en buenas cuentas la Constitución, uno primero tiene que responderse esta pregunta. ¿Podemos tener esas bases ¿no, comunes si es que una cuarta parte de nuestra población está excluida de esa, de esa discusión, de esa deliberación? Hay un primer antecedente. El segundo es que las constituciones en general son justamente pactos intergeneracionales. O sea, no es que nosotras y nosotros hoy día estemos pensando solamente para ocupar una expresión coloquial cómo vamos en la parada, no? ¿Qué va, cómo vamos a, a obtener mm -hmm. algún beneficio de esta nueva eh, constitución. Y de hecho, si me apuras un poco, yo diría que las consecuencias de esta, ojalá, como tú dices, nueva constitución, probablemente no las vamos a vivir nosotros y nosotras, las van a vivir... Nuestros hijos, nuestras hijas, las próximas generaciones, porque las constituciones toma tiempo implementarlas. Entonces, si las constituciones son este pacto intergeneracional que está mirando a la justicia del pasado ¿no? y también a la del futuro, eh, uno debiese eh, pensar, buscar la forma de incluir a este sector importante de la población que además va a tener sobre sus hombros la carga de probablemente implementar ¿no? esta nueva constitución. Uh -huh. María Pía, ¿tú quieres aportar algún otro elemento respecto a la relevancia de contar con niñas, niños y adolescentes en la nueva constitución? Sí, muy, muy eh, en línea con lo que plantea Domingo. Eh, yo creo que eh, si bien hemos llegado hasta acá ciertamente por la movilización que, ha, que han impulsado, recordemos la evasión, eh, partió, digamos, he eh, visto letreros recientemente recordando aquel hecho a puertas del 18 de octubre, eh, y, y efectivamente eh, eh, han sido un tremendo motor eh, los adolescentes, los jóvenes, en impulsar, eh, poner nuevas temáticas en la agenda eh, pública. Pero creo que también el proceso constituyente es una oportunidad para que esas demandas, esas expresiones no se queden en la calle sino que esas demandas tengan un canal institucional que abra con puertas caminos para que la participación de niños, niñas y adolescentes que hoy día en las instituciones sobre todo en las instituciones públicas en municipios, en los centros de alumnos eh, está muy limitada no tiene mecanismos eh, normativos que, que la faciliten es muy muchas veces muy instrumental y, y lo que lo que yo creo que debiéramos buscar como mecanismos de convivencia es que nuestras instituciones sean instituciones fortalecidas, legitimadas y que tengan la participación de quienes, como dice Domingo, van a ser los encargados de, eh, de implementar, llevar a cabo la nueva constitución en el caso que este eh, 25 de octubre gane el apruebo, cosa que creemos bastante probable en general. Pero... A mí me parece que ese es un punto súper eh, relevante, sobre todo en la discusión de los mecanismos de participación y la instalación del enfoque de derechos. Perfecto, gracias María Pía. Precisamente sobre lo que tú señalabas y te pregunto, Domingo, eh, pensemos desde la otra perspectiva. ¿Qué pasa si no ocurre esta participación? ¿Qué déficit sociales empezaríamos a vivir? en este mundo contemporáneo, en el Chile de hoy, si no ocurre esta participación, si definitivamente decimos que niños, niñas y adolescentes son una suerte de grupo etario interdicto que se va a tener que atener a lo que resolvamos los adultos. Super buen punto y lamentablemente es la forma en la que hemos estado decidiendo eh, eh, últimamente. Eh, Mire, a mí me parece súper importante volver a instalar una discusión que, que a veces uno, uno ve en la discusión pública que ha estado como media, media puesta entre paréntesis o que se la asume como superada y que tiene que ver con lo que sí. se denomina el pecado de origen del texto de 1980. Um, porque esa es una, una regulación constitucional que se impone a fuego, ¿no? se impone en medio de un contexto de terror, se impone sobre la base de un agonicidio, como dice mi, mi, mi colega Fernando Muñoz, o un policidio, como dice Stern, o sea, acá se eliminó disidencia para poder finalmente imponer esta regulación constitucional. Y eso, ¿no? eh, yo creo que es una de las razones, no la única, pero una de las razones y probablemente una de las muy importantes razones que está movilizando este proceso de reemplazo constituyente. Porque las constituciones, en definitiva, lo que buscan hacer es eh, habilitar el autogobierno. Entonces... Una de las cosas que hoy día vemos, una de las cosas que hoy día la ciudadanía reclama, eh, con vista justamente a ese momento, es que eh, nunca participamos de esa definición constitucional. Um, esta es una peculiaridad chilena, si tú revisas los regímenes que han transitado de eh, momentos totalitarios o autoritarios sí. o de alta agitación social, como Colombia que no venía de una dictadura, ¿no? a democracias lo hacen dándose una nueva constitución. Sí. Brasil el 88, eh, España el 78... Argentina incluso con reformas súper comprensivas del 94. Nuestro caso es distinto. Nosotros comenzamos, nosotros comenzamos la transición con, con una eh, regulación constitucional impuesta en el 80. Entonces, hoy día vivenciamos esa, esa, esa regulación constitucional como un yugo que eh, no fue ¿no? en ninguna medida fruto de nuestra voluntad. Y a mí me parece que excluyendo a la infancia, a la niñez y a la adolescencia de este momento constituyente corremos el riesgo de que esta sea una constitución que en el poco andar se encuentre con estos reclamos de, de legitimidad, insisto, no comparables por supuesto a los de la imposición dictatorial pero si estamos, como decía María Pía, pensando en que ellos y ellas van a ser los encargados de, de su desarrollo eh, quizás se van a hacer preguntas legítimas del tipo, bueno, pero por qué tenemos que desarrollar esta y no otra eh, en teoría constitucional nosotros durante el primer año de carrera pasamos mucho rato discutiendo sobre esta esta idea que es curiosa ¿no? de una constitución que esperamos que sea democrática, que va a fijar las bases para la política, pero que una vez que se instala, le hace eh, las cosas un poco más complicadas a las generaciones futuras. Entonces, eh, ¿qué va a pasar si esta, esta constitución nace sin el input, sin la, sin la voz de, de infancia de la, y de la adolescencia? Como decía María Pérez, además considerando que han sido actoras y actores eh, súper cruciales en el último tiempo. Uh -huh. María Pía, ¿también tú ves ese, ese riesgo? Yo veo el riesgo que dice Domingo, pero además veo otro riesgo que, que ayer escuchaba a Manuel Canales, un académico de la Universidad de Chile, un sociólogo que trabaja mucho en juventud. Y es el riesgo de que los que están fuera... Eh, que son eh, precisamente los jóvenes, los adolescentes, se queden fuera. Y los adolescentes, lo, los niños y niñas no son uno solo, no son homogéneos. Y obviamente también hay distintas realidades en, las, en niños, niñas y adolescentes. Y el no reconocimiento de esas eh, necesidades, eh, de, de un, un espacio de lo común, que es lo que te da una constitución, una construcción democrática de lo que va a ser común y de los bienes que nosotros consideramos que son bienes comunes como el agua, la educación, eh, la salud, etcétera, que van a constituirse no solo en, en bienes que deben ser eh, resguardados, garantizados por el Estado, sino que además van a ser eh, derechos que vamos a tener los ciudadanos en un nuevo orden constitucional, eh, derechos que como titulares de tales, incluidos niños, niñas y adolescentes, como titulares de derechos, van a poder exigirlos, porque van a ser quienes portan ese, ese derecho. Entonces, creo que hay, eh, de, de no ganar el apruebo, de mantener este orden eh, constitucional, hay un riesgo, eh, como decimos los y las sociólogas, de anomia, de, de que aquellos que mm. queden fuera, eh, queden completamente fuera del sistema, más aún en condiciones estructurales de desigualdad como son las que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? La gran promesa neoliberal a través del mérito sin derechos, ¿no es cierto? El puro ajuste personal eh, no logra romper la barrera del estamento de la desigualdad social y esta promesa de... ...progreso genera una tremenda frustración. Entonces creo que la oportunidad de cambiar la, la constitución... ...también implica cambiar un modelo social, económico político. Todas nuestras políticas públicas están hechas en base a un modelo neoliberal subsidiario en que hay una alta participación de los privados en la provisión de lo que de estos bienes comunes, ¿no? de los bienes públicos y eh, donde el Estado tiene una participación mínima. Si nosotros no cambiamos este orden, si seguimos en el rechazo, pongamos que sigamos en la misma lógica anterior nuestras posibilidades como los vimos en las reformas que se trataron de hacer en el gobierno anterior, se pueden ver muy limitadas, porque esos derechos, por ejemplo, los temas de gratuidad, los temas de inclusión educacional o, o del derecho a la salud, se pueden ver limitados porque la Constitución, que es la regla de orden superior, no lo permite y vamos al Tribunal Constitucional, nos ha pasado de veces, y no es legal, entonces no podemos hacer reformas estructurales. Entonces, eso, esta constitución es una gran piedra de topo para hacer un cambio efectivo del modelo que tiene grietas por todos lados, como lo estamos viendo eh, no solo en la calle, sino que además en la, en la propia efectividad e impacto de las políticas públicas. Precisamente, María Pía, sobre lo último que afirmaste, las políticas públicas, cuáles debieran ser esas políticas públicas que hoy día no están, o están a medias, o están solo enunciadas, ¿no? con muy buenas intenciones, pero con muy poca, con muy poca eh, llevada a la práctica, que podríamos implementar eh, o deberíamos implementar a partir del desarrollo de una discusión constitucional, ¿no? Como tú señalas muy bien, hay un punto de partida, que es que el Estado tenga una mayor participación, no, no dejarlo todo a la subsidiariedad, ¿no? al principio de subsidiariedad. Eh, ¿Cuáles serían esas políticas públicas para ti centrales en este, en este ámbito? Eh, mira, yo creo que aquí hay, hay, me quiero referir a, a dos aspectos. Uno, lo que señalas tú y después específicamente respecto al caso de niños, niñas y adolescentes. En, en materia general, en orden de derechos económicos, sociales y culturales, eh, yo creo que eh, en, en los ámbitos de seguridad social, es decir, en pensiones, donde tenemos... Un tremendo déficit eh, en salud, donde tenemos otro tremendo déficit, a eso me refiero con las limitaciones de las actuales eh, políticas públicas, que no, nos muestran, digamos, que no que tiene que haber un cambio, que no, no da más. Eh, Iniciativas, por ejemplo, como la de la propia Recoleta, ¿no es cierto?, con las farmacias eh, populares, son iniciativas que en el fondo está, van supliendo, eh, poniendo parches a aquello que la política pública no logra eh, instalar. Eh, también en los temas educacionales, que como dijo Domingo, en un inicio han sido muy puestos por, por nuestra juventud, por los adolescentes, los secundarios en particular. Eh, educación, salud, pensiones, yo creo que es la gran forma, educación, eh, salud, pensiones... Eh, bien ...vinculado al sistema de seguridad eh, social. Eh, creo que el, el, si nosotros cambiamos la constitución, cambiar el orden de cómo están instituidas no es cierto las reformas que vienen de, desde la dictadura, pueden generar un, una posibilidad de cambio. La, la, la constitución no es la bala de plata, la constitución nos da el marco para poder hacer cambios que después van a tener que ser instalados e implementados Ajá. a través de acciones públicas, acciones concretas, que son las políticas públicas que requieren de recursos, institucional, institucionalidad, leyes, etcétera. Y y en específico respecto de niños, niñas y adolescentes, yo creo que incorporar el enfoque de derecho eh, explícitamente para niños, niñas y adolescentes va a implicar un tremendo cambio desde la lógica de la doctrina de la protección al menor, es decir, la lógica de la corrección eh, del menor como vulnerable eh, a una lógica de niños, niñas y adolescentes que es un enfoque completamente diferente porque reconoce titularidad de derechos en niños, niñas y adolescentes y lo, los transforma, por lo tanto, en sujetos, en sujetos de la sociedad, parte de la ciudadanía. No un, un, un grupo que está, eh, en el fondo, eh, que requiere una protección para ser parte de la eh, ciudadanía. Creo que eso cambiaría completamente la lógica de SELAME, por ejemplo, que está basada en esta doctrina de protección al menor. Eh, y cambiaría también un po la visión como adultocéntrica que tenemos, que es una visión que eh, de alguna manera considera al, al, a niños y niñas, incluso adolescentes, como... Un, un proyecto de, no como en sí mismos, eh, con capacidades, ¿no es sí. cierto?, que requieren eh, eh, ir acompañando su proceso de desarrollo, como lo dice la Convención de Derechos del Niño, con autonomía progresiva, eh, pero resguardando siempre el interés eh, superior del niño, de manera que eh, sean ellos, ¿no es cierto?, quienes tengan posibilidades también de intervenir sobre aquellas cuestiones que los competen. Eh, finalmente, hay... Un, un eje que a mí me parece estructurante en la dimensión de derechos, eh, eh, tanto los derechos sociales en general para toda la población, como el enfoque de derechos específico derivado de la Convención de Derechos del Niño, eh, que tiene que ver con una concepción que se arrastra hacia la política pública, eh, en que hay titularidad de derechos, por lo tanto, exigibilidad de esos derechos, eh, el, el, el, la necesidad de ser eh, considerado en esos derechos sin ninguna discriminación y una, y una cuestión muy importante que es la universalidad de los derechos es decir, nadie puede ser eh, menoscabado en su derecho ni menospreciado en su derecho, ni excluido de este derecho. Eh, lo tiene de, por sí mismo, por ser titular eh, de, de ese derecho de ciudadanía. Y si reconocemos esa ciudadanía, niños y niñas, yo creo que eh, y adolescentes estaríamos eh, considerando también su exigibilidad. Y, eh, y el enfoque de derechos... Implica también condiciones de participación y esas condiciones de participación, no solo en la vida política, no solo cuando uno elige, vota, se manifiesta en la calle con libertad de expresión, la asociación, etcétera, sino que también es muy importante para generar políticas públicas que sean más democráticas y algo que decía Domingo al inicio, legítima. Domingo, ¿en qué... ¿Centrarías tú este aporte de una eventual nueva constitución para las actuales políticas de la niñez, ¿no? los cambios que deberíamos operar en, el, en las políticas públicas respecto a niños, niñas y adolescentes? Mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice María Pía. Yo me acuerdo una vez un, un colega de la India me decía, mira, el problema de ustedes, y respetando todas las creencias, ¿no? me decía, el problema de ustedes de sí. Occidente es que ustedes creen que, que la vida comienza cuando uno nace ¿no? y, y entonces uno empieza a ser desde entonces disciplinado, mientras que nosotros, me decía, creemos que la vida se reencarna. Entonces, a, nosotros le prestamos mayor atención a los niños y a las niñas en la medida que, como vienen de una vida pasada, tenemos que aprender de ellos y ellas. Y me quedé pensando y dije, bueno, la verdad es que esto tiene sí. una, una salida o podría vale. tener una, una, alguna suerte de salida, como decía María Pía, en nuestros entornos y en nuestro caso en particular, eso se hace justamente a través del reconocimiento... De, de la titularidad de derechos para niños, niñas y adolescentes del reconocimiento de su autonomía progresiva también para ejercer eh, de manera autónoma sus derechos no, no es que eh, sean un apéndice de nosotros los padres, de nosotras las madres sino que son sujetos que tienen eh, su propia forma de autonomía eh, de modo tal que yo creo que las políticas públicas en este sentido tienen que ser unas que sean capaces de reconocer algo que parece eh, eh, ambivalente o contraproducente pero que no lo es y es que eh, hay una suerte como de universalidad diferenciada. Todos somos personas, todos somos titulares de derechos fundamentales y al mismo tiempo cada una, cada uno tiene sus propias particularidades que requieren que el Estado preste atención para que efectivamente entonces el Estado pueda ¿no? brindar un trato con igual respeto y consideración. Si nos trata a todos y a todas por igual, ¿no? se pierden esas diferencias que cada grupo social tiene y en uh -huh. consecuencia la política pública termina siendo una política pública tosca, ¿no? que desconsidera esa particular situación. Y lo segundo, y María Pía apuntaba en esa dirección, también me parece que es clave, es que las constituciones, la, la que tenemos hoy día impuesta es una de esas ¿no? generalmente se las mira como diques de contención de ejercicio del poder. Entonces, cada vez que el poder quiere moverse, por ejemplo, para poder implementar una política pública, le ponemos el dique constitucional y, y evitamos que pueda tomar decisiones. Hay que pensar las constituciones también en un sentido positivo, o sea, Estatuyen, crean poder también Y esperamos que ese poder se habilite No, evidentemente, ¿no? Para pasar por sobre nuestros derechos Nuestras libertades, nuestras igualdades Sino para que ese poder se ponga en marcha Para justamente satisfacer y poder eh, Digamos, brindar una respuesta razonable A las demandas que la ciudadanía está eh, planteando Y en este sentido Que una constitución reconozca derechos de la infancia es clave Porque como decía María Pía La constitución es la... Eh, Norma de normas, la decisión de decisiones, la ley de leyes, entonces disciplina todo lo que ocurra hacia abajo de ella. ¿no? Si uno piensa en una pirámide que es como nosotros lo hacemos en derecho, en normativa, la constitución está en la cúspide. Entonces toda ley, todo reglamento, toda política pública, todo contrato que cada uno y cada una suscriba, debe en última instancia eh, estar disciplinada con eh, la constitución. Por lo tanto es clave qué es lo que la constitución dispone y qué es lo que no dispone, ¿no? Claro, ahí hay un delicado equilibrio, ¿verdad?, en lo que tú señalas, Domingo, entre la constitución preceptiva, pero también la constitución que permite un espacio para las decisiones que convenga en futuros momentos en los que eventualmente nosotros ni siquiera podemos ponernos todavía, ¿no? Eh, si bien ajustar, como decía María Pía, el marco de, de la vida social, pero sin que eso signifique apresar la vida social en, de, en determinaciones... Eh, rigurosas que impidan el movimiento posterior. ¿Por qué fracasó Sename? En pocas palabras, María Pía, ¿por qué fracasó el Sename? ¿Por qué esa, ese, ese criterio? Que uno desde fuera, lo voy a decir desde el sentido más común posible, dice, bueno, eh, ¿qué hacemos con los niños y niñas y adolescentes que delinquen? ¿No? Eh, los tenemos que tratar como a los adultos, eh, los tenemos que tratar de manera distinta, los llevamos a espacios donde teóricamente están protegidos y podemos darles algún tipo de orientación. Desde el sentido común, insisto, probablemente uno diga, bueno, hay que mejorar esos espacios, pero no cambiarlos. Eh, ¿Qué es lo que opinas María Pía y después, por supuesto, Domingo? Eh... Bueno, es una pregunta compleja, porque eh, eh, la situación de Sename es, como decimos en política pública, un wicked problem. Un problema complejo, maldito, que es difícil de solucionar. Y, y parto por ahí, porque efectivamente, ¿quiénes llegan al Cename? Eh, el Sename es como eh, la punta de un iceberg. Y el iceberg está constituido por condiciones de pobreza y desigualdad en nuestro país. Y esas condiciones de pobreza y desigualdad hacen que un niño delinca, un niño sea de sector escolar, un niño o niña tenga determinadas condiciones. Entonces creo que de lo que, de lo que no nos hacemos cargo es de generar uh -huh. sistemas de protección para niños y niñas eh, y adolescentes que estén en lógica de enfoque de derechos y que hagan que el CENAME no sea el botón, el primer botón rojo que apretamos, sino que sea el último de los últimos botones. Porque gran parte, más del 90, el, creo que el 98% de, de los niños y niñas que están en el sistema CENAME son niños y niñas que tienen problemas de pobreza abandono, maltrato, etcétera. Alguna vez escuché que el Sename era el castigo a la pobreza, claro, ¿no? por ahí por ahí creo que eh, va un poco la explicación y tiene esta lógica también de protección al menor, tutelar, jurídica, que es contraria al enfoque de derechos, que si se instalara en una nueva constitución, por eso dije yo al inicio, cambiaría completamente el Sename si tuviéramos una constitución con enfoque de derechos en niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Domingo, ¿cuál es tu diagnóstico a ese respecto? Sí, me pliego uh -huh. y yo quizás desde, la, desde, desde el derecho podría eh, enfatizar un, un aspecto y es que efectivamente la falta de reconocimiento de derechos a la infancia eh, ha hecho, como bien decía María Pía, que niños, niñas y adolescentes sigan siendo objeto ¿no? de política pública y, y no sujetos de derechos. ¿no? Eh, si ustedes revisan, por ejemplo, el informe del Comité de Derechos del Niño respecto al CENAME, el comité eh, identifica prácticamente todos los derechos del catálogo de la convención como violados por la situación del CERAME. Todos. O sea, no hay ningún derecho que se salve ¿no? en el contexto del CERAME. Entonces, esto es muy preocupante. Eh, y quizás la eh, razón, eh, dice, eh, digamos, se conecta justamente con la puerta de entrada de la infancia a, a la política pública chilena. Y es la eh, puerta de la entrada de la infracción, del niño problema, de la niña problema, del niño que delinque. Y el tratamiento es un tratamiento tosco, como decía María Pía, que no es capaz de advertir de esas causas estructurales. Yo diría, es bien curioso que en Chile, eh, justamente porque no los reconocemos como, como sujetos de derechos, que eh, los niños y las niñas solo puedan comenzar a ejercer sus derechos a partir de los 14 años de edad. Y la respuesta es porque esa edad, la de los 14, es la que está atada justamente a la responsabilidad penal juvenil, o sea, la puerta de entrada de la infancia lamentablemente a nuestra, a nuestra política pública, a nuestro tratamiento, a nuestra relación con ellos y con ellas, es a través de este, de este prisma, ¿no? de estos lentes de la, de la criminalidad, ¿no? eh, que se, eh, se ha, hace, digamos, eh, vista gorda, ¿no? en el mejor de los casos, ¿no? con las condiciones estructurales de las cuales vienen estos niños y niñas. En ese sentido, hay una... Hemos hablado varias veces durante la conversación... Nos queda poco tiempo, pero alcanzamos a abordar esta, esta temática que es muy relevante, la Convención de los Derechos de la Niñez, que Chile aprobó en 19, eh, ratificó en 1990. Eh, ¿Es una herramienta eficaz, eficiente, para considerar como un marco en esta construcción constitucional distinta respecto a estos grupos etarios? Eh, domingo, si te parece, empiezas tú y cierra... María Pía, Súper, yo enfatizaría eh, muy breve un par de cositas que hemos dicho. Eh, efectivamente, uno sí. de los cambios de paradigma de la convención era la de comenzar a, a considerar a la infancia, a niños y niñas, como sujetos de derecho y no más como estos objetos que uno coloca a su antojo ¿no? en una determinada eh, política pública. Y en ese sentido me parece a mí que una nueva constitución debiera ¿no? eh, dar el paso a ese eh, reconocimiento. Eh, con, una, con una salvedad y con una prevención, es que la Convención de Derechos del Niño es de 1990. Y efectivamente, si uno revisa mm. el panorama regional, puede con, con, con vergüenza ¿no? constatar que somos de los pocos países, tapan a más para ir en otro costado, no de los pocos países que no hemos dictado nunca ninguna legislación que garantice justamente los derechos de la infancia. El resto de los países tienen todos los códigos de niñez, leyes de la infancia, que eh, mm. en nuestro caso no hemos eh, siquiera podido... Eh, seguir discutiendo, eso es un proyecto recientemente presentado por lo demás, que está ahí con eh, muchas trabas tratando de avanzar en el Congreso. Entonces, yo diría, eh, abrazar la Convención, abrazar el enfoque de derechos que presenta la Convención, pero estando en 2020, ¿no? y estando eh, eventualmente comenzando un proceso constituyente en este momento, eh, ponerse también creativos, ¿no? o sea, diseñar nuevas instituciones. No Estamos haciendo una constitución en este momento, no tenemos que ponernos al día con 1990. Tenemos que pensar que estamos en el 2020 y que ese es el, el, el momento en el cual vamos a tener esta, esta discusión. Perfecto. María sí. Pía. Sí, eh, muy, muy en la línea de lo que plantea Domingo, que estamos bastante de acuerdo. Eh, también creo que la convención, por ejemplo, reconoce derechos de participación, pero, pero, pero le falta eh, mucho reconocimiento a un rol más activo de niños y niñas en la construcción democrática. Eh, entonces, aquí eh, yo creo que también eh, hay que pensar que... Que, eh, esta es una discusión. Eh, yo eh, ciertamente la convención es un, un rector, pero, pero, pero que en Chile no hayamos tenido una ley de garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya ya hemos hecho toda la vuelta por el lado, construido la defensoría de la niñez, construido la subsecretaría de la niñez, tan pronto a ver servicios no sé eh, servicio especializado para niños y niñas infractores los de ley o, o niños y niñas con necesidad de protección especial eh, pero dimos la vuelta porque no abordamos el tema de los derechos y yo creo que aquí tiene que ver con la concepción adultocéntrica la concepción de que los niños y niñas no eh, tienen una, una, una voz que, que es necesario importante, relevante, ser escuchada y creo que aquí eh, en la constitución puede ser un Tremendo cambio para impulsar para, para impulsar un cambio cultural, para adelantar aquello que en la normativa o en la discusión más de ideas valóricas, ideológica se ha trabado pa, en nuestra sociedad para poder tener efectivamente leyes que reconozcan eh, y no solo leyes, políticas públicas, acciones, conversaciones familiares, en Chile tenemos una tasa altísima de violencia, eh, maltrato hacia niños, niñas y, y adolescentes. Sobre el 70%, como, como señalaba la UNICEF uh -huh. en un estudio que hicieron. Uh -huh. Entonces, el trato también que damos en nuestros espacios familiares, personales, a niños, niñas y adolescentes, también debe cambiar. Y creo que una constitución es una oportunidad para cambiar no solo las grandes leyes, ¿no? sino que también hacer una discusión, el proceso deliberativo eh, me parece que es relevante, es lo que estamos ahora porque nos va a traer eh, reflexiones que no habíamos tenido antes a nivel de eh, sociedad. Y aquí solo me permito un punto, creo que efectivamente niños, niñas y adolescentes no van a votar este 25 de octubre, pero tenemos todos y todas, la posibilidad de seguir debatiendo en cabildos, en instancias, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia. Hay distintas iniciativas eh, en el país que han ido surgiendo y que nos dan un espacio para que, si es que sale electa la convención constitucional, haya un espacio de participación para poner las temáticas en esta hoja en blanco donde se va a construir <tose> esta <tose> nueva constitución. Perfecto. Estimada Media Pía, Domingo, muchísimas gracias por el tiempo, por la reflexión, por compartir este conocimiento con las y los participantes en este curso de la Universidad Abierta de Recoleta, y claro, les comprometemos para otras instancias semejantes cuando ustedes dispongan de otro espacio, y confiando en esta excelente disponibilidad que han tenido para... ...compartir con nosotros... ...muchas gracias Domingo... ...muchas gracias María Pía... ...gracias a ustedes... ...bueno ustedes estimadas y estimados participantes... ...nos encontramos en una próxima ocasión... ...con otra entrevista tan eh, esclarecedora... ...como la que hemos compartido hoy... ...con Domingo Lobera y María Pía Martín... ...desde sus experticias, de su experiencia... Desde su saber académico me parece que podemos empezar a encontrar muchos caminos eh, que nos permitan contar con herramientas para defender, para opinar positivamente y aportativamente en la inclusión, en el reconocimiento constitucional de los derechos de niñas, niños y adolescentes en ese nuevo texto que esperamos pueda eh, efectivamente expresarnos a las y los chilenos de manera democrática y participativa. Que estén muy bien, nos encontramos muy pronto.